el comunicador peruano Juan Arellano nos transporta a la Amazonia peruana para conocer las riquezas naturales que alberga esa región y señalar cuáles son las amenazas que ponen en serio riesgo esas riquezas que son fundamentales para el planeta y para la vida misma de los seres humanos. Escuchemos el informe. Se suele hablar de la Amazonía como el pulmón del mundo y por lo general nos la imaginamos agreste, virgen y brasileña pero no es así del todo al tratarse de una región tan grande y por el hecho de estar inserta en varios países en cada uno de ellos tiene características diversas y contextos particulares en el caso del perú la amazonía ocupa más del 60% del territorio de un país al que el resto del mundo lo ve como andino antes que amazónico y la Amazonía peruana es hogar de muchos pueblos ancestrales para los que el bosque amazónico es su principal y a veces única fuente de sustento. Por otro lado también encontramos urbes pujantes como la ciudad de Iquitos en la región de Loreto con casi medio millón de habitantes. Es en esta región de Loreto, la más extensa del Perú, que hay diversas áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, entre los ríos Marañón y Ucayali, la Reserva Nacional Alpaguayo mishana en la parte media de la cuenca del río Nanay, y el Área de Conservación Regional Comunal Tanshiyaku-Tahuayo, entre otras. Para conocer más sobre las particularidades de esta región, el biólogo de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana, Kenny Walinga Vázquez, especialista en conservación pesquera, nos habla de la biodiversidad de Loreto. Loreto tiene el récord global de biodiversidad. Eh, se puede encontrar algunas de las comunidades faunísticas más ricas del mundo, como por ejemplo cerca de 800 especies de aves, lo cual representa el 8% del total mundial, 194 especies de reptiles, 186 especies de anfibios y 22 especies de primates. La zona norte de Loreto es un centro de formación de nuevas especies y concentra un número de especies endémicas que no se encuentran en otro lugar del planeta. Más de 500 plantas nativas, la mayoría de ellas silvestres, son comercializadas y consumidas en Iquitos. Sí, ya sea por su madera, fruto, látex, aceites, fibras, hojas, raíces, cortezas, semillas u otro tipo de uso que se lo pueda dar, son consumidos acá en Iquitos. En Iquitos se consume cada día como fruta seca en refrescos y helados, como por ejemplo más de 20 toneladas diarias de aguaje. La fruta de la palmera del mismo nombre que crece en pantanos y más de 15.000 toneladas de pescado al año además de varias toneladas de carne en el monte. ¿Y de dónde vienen estos productos? Son del bosque y los ríos. En sí, buena parte de la gente de la ciudad de Iquitos también vive de uno u otro modo del bosque y del río, transformando comercia o comerciando con los productos silvestres que llegan a la ciudad o trabajando eventualmente como madereros, pescadores o extractores de otros recursos. Sin ir muy lejos, tenemos el mercado de plantas medicinales más grande del mundo, el famoso Pasaje Paquito. El Pasaje Paquito es la farmacia natural más surtida del mundo, con cientos de productos medicinales de, una, de unas 150 especies de animales y vegetales. También se venden en Belén unas 130 especies de frutas silvestres, lo cual es otro récord mundial. El Loreto no solo es rico en números total de especies, ¿no? sino en especies únicas o endémicas para regiones muy restringidas. Un ejemplo de ello es la perlita de Iquitas, la cual lo podemos encontrar únicamente en los bosques de varillales de la Reserva Nacional al Michana. Hablar de biodiversidad no solamente es hablar de pajaritos y de otorongo, sino también es hablar de la cultura que tenemos. Y estas culturas, estas comunidades, eh, vienen manejando sus recursos sosteniblemente para poder generar ingresos económicos ¿no? eh, existen experiencias de manejo que vienen siendo desarrolladas por diferentes instituciones y diferentes grupos de manejo ¿no? modelos que pueden ser aplicados con los actores directos las propias comunidades lo que quizás falta es un poco más de inversión tanto del sector público y también del sector privado para encadenar estos, man, estas experiencias de manejo sostenibles y se vean reflejados también en generación de ingresos económicos para las comunidades que vienen manejando el recurso, que vienen cuidando la biodiversidad, que vienen cuidando el bosque, que vienen cuidando los cuerpos de aguas, que vienen cuidando las cochas, que vienen cuidando la fauna del bosque, ¿no? que vienen cuidando la medicina, que vienen cuidando la farmacia del bosque. Toda esta biodiversidad, sin embargo, se ve amenazada por varios factores. En un reciente viaje a Iquitos, conversé con el profesor José Manuyama, quien realiza una esforzada labor como activista por los temas amazónicos en general y en particular por la defensa de las aguas del río Nanay, el río que abastece de agua a la ciudad de Iquitos y que la minería ilegal del oro envenena con mercurio. Escuchemos lo que el profesor nos tiene que decir sobre las amenazas a la Amazonía en esta parte del Perú? Mira, las amenazas sobre Amazonía vienen de todos lados, ¿no? desde las empresas eh, agroindustriales que deforestan miles de hectáreas, también la explotación petrolera, también la tala ilegal, la minería ilegal, este, el tráfico de flora y fauna, y todas estas actividades están asociadas a problemas sociales ¿no? como, como la trata, el alcoholismo, las drogas es una zona realmente asediada por todo tipo de actividades económicas de mucho dinero además lo más complicado es que están ligados a, a negocios internacionales que eh, mueven mucho dinero, lo contaminan todo, aumentan la corrupción y tienes una Amazonía a punto de colapsar Hemos entrado a una etapa donde la sociedad hace realmente algo desinteligente, ¿no? de sobrevivir a costa de sí mismo, diría yo, ¿no? hasta de su, propia, de su propia especie, y que eh, se hace que, que se genere una, una gran cantidad de dinero, porque todas estas actividades generan mucho dinero, que alimenta el al presente, pero es un ganarse sin escrúpulos, que, muy fuerte, que, que termina contaminándolo todo a través de la corrupción, ¿no? invadiendo todo resquicio de, de, de la sociedad. Pero Es una situación que está poniendo en riesgo no el, el ser humano, sino la, la propia especie, como lo dicen los científicos hace mucho tiempo. Lo que debemos hacer es convencer, dar a conocer a los demás ciudadanos de lo que está pasando, no una tarea nada fácil, de modo que se amplíe la, la sociedad civil exigiendo cambios para poder presionar al Estado. ...que tiene la función precisamente de velar por el bien común... ...o sea, aquí entra el Estado, la sociedad civil frente al Estado... ...frente a su alcalde, frente a su gobernador, frente a su Congreso... ...para que pueda tomar medidas eh, que, que, que restrinjan, que disminuyan o, o eliminen... ¿no? ...todas las amenazas sobre Amazonía. También nos corresponde priorizar formas económicas que, que sí se pueden hacer... ...pero que no destruyen, es decir, existen mil formas o muchísimas formas... ...de aprovechamiento económico que no destruye y entonces eh, eh, que funcionan parcialmente incluso. O sea, ya hay estas actividades pero no tiene toda la prioridad y el estímulo adecuado. Si, si el Estado lo haría, si sociedad civil exige que eso se haga, tienes acá actividades económicas totalmente legales, no depredadoras... ...que generan trabajo, eh, aumentan el salario y, y generan bienestar, ¿no? como todo lo que es bioeconomía o manejo inteligente de, de, la, de la diversidad biológica sin destruir. Sabemos que las consecuencias del deterioro de los bosques amazónicos serán terribles para la biodiversidad, pero también para el clima a nivel global, entre otros efectos perniciosos sobre el planeta. Aunque la tarea de crear conciencia sobre esta situación de peligro puede no ser suficiente, todos podemos colaborar si nos involucramos un poco más. Desde no fomentar el tráfico de animales exóticos, evitando su compra y consumo, o exigiendo los certificados adecuados al momento de comprar madera. Y también, ¿por qué no? Eligiendo mejores autoridades.